Saludos hermanos, hoy nuevamente quisiera compartir con ustedes una anécdota musical, esta vez con motivo de la anunciación cuyo video recordamos hoy. Esta canción que les traigo precisamente lleva por el título de anunciación y la compuse ya hace algunos años para otras no dos canciones más, pero simplemente la había dejado en el baúl, a pesar de que confieso que siempre la he querido compartir una canción para mí y me parece perfecta. abuelos, que rumbo de Nazaret, un domingo muy temprano dispuso en marcha al ángel Gabriel ir en busca de una joven, hermosa y de gran valor, María tenía por nombre y hallaba gracia en ojos de Dios. Sentó, la exultaba en un cantar salve a ti llena de gracia porque contigo mi Dios está, salve a ti llena de gracia a los ojos del Señor, no ha existido mujer alguna que haya gozado de tal favor. Miedo María, del Señor soy portavoz, ahora quedarás en cinta y madre serás del hijo de Dios. que será grande entre los hombres, Juan Dios de la Rey, esos le darás por nombre Dios con nosotros el Emmanuel. Espíritu en su gracia Vendrá a ti con su poder El Altísimo Es el Hijo Santo Este niño que va a nacer Oh mujer llena de gracia Entre todas Sola tú Y bendito será por siempre El fruto de tu vientre Jesús Oh mujer llena de gracia Entre todas las mujeres oh, mujer llena de Bendita tú oh, mujer De gracia, Desde ahora te llamarán dichosa. Llena de gracia,